Este bonito cuento de Guy de Maupassant, que aunque se titula Amor, también se llama Páginas del diario de un cazador. Espero que te guste. Todo comienza con la lectura de una noticia en la prensa. Comenzamos. Amor. Un cuento de Guy de Maupassant. Acabo de leer en una noticia de periódico un drama pasional. La mató, luego se mató. Por lo tanto, la quería. ¿Qué importan él y ella? Solo importa su amor. Y no me interesa porque me enternezca, o porque me sorprenda, o porque me emocione, o porque me haga pensar sino porque me trae a la memoria un recuerdo de juventud, un extraño recuerdo de una cacería en la que se me apareció el amor como se les aparecían a los primeros cristianos, cruces en medio del cielo. Nací con todos los instintos y los sentidos del hombre primitivo, templados por razonamientos y emociones de civilizado. Amo la caza con pasión y el animal sanguinolento, la sangre en las plumas, la sangre en mis manos, me crispan el corazón hasta hacerlo desfallecer. Aquel año, hacia finales de otoño, los fríos llegaron bruscamente y fui invitado por uno de mis primos, Carla, a ir con él a cazar patos en las marismas al amanecer. Mi primo... Un mocetón de cuarenta años, colorado muy fuerte y muy barbudo, gentil hombre de aldea, semibruto, amable, de carácter alegre, dotado de ese espíritu galo que, vuelve agradable la medianía, vivía en una especie de granja-castillo en un amplio valle por el que corría un río. Los bosques cubrían las colinas a derecha e izquierda viejos bosques señoriales donde quedaban árboles magníficos y donde se encontraban las piezas de pluma más raras de toda esa parte de Francia. A veces se mataban águilas y las aves de paso, las que si nunca llegan a nuestras regiones demasiado pobladas, se detenían casi infaliblemente en aquellas ramas seculares como si hubieran conocido o reconocido un rinconcito de bosque, de los tiempos antiguos, que pervivía allí para servirles de refugio en su breve etapa nocturna. En el valle había grandes pastizales regados por acequias y separados por setos. Luego, más allá, el río, canalizado hasta aquel punto, derramaba sus aguas en una vasta marisma. Esa marisma... La región más admirable de caza que jamás he visto era toda la preocupación de mi primo, que la mantenía como un parque. A través de los inmensos cañaverales que lo cubrían vivificándolo, volviéndolo rumoroso y agitado, se habían trazado estrechos canales donde las barcas de fondo plano, llevadas y guiadas con pértigas, pasaban mudas sobre el agua muerta rozaban Lo los juncos, hacían huir a los raudos peces entre las hierbas y sumergirse, a las pollas salvajes, cuya cabeza negra y puntiaguda desaparecía bruscamente. Amo el agua con una pasión inmoderada, el mar, aunque demasiado grande, demasiado agitado, imposible de poseer. Los ríos tan hermosos, pero que pasan, que huyen, que se van. Y sobre todo las marismas, donde palpita toda la existencia desconocida de los animales acuáticos. La marisma es un mundo entero en la tierra, mundo diferente que tiene su vida propia, sus habitantes sedentarios y sus viajeros de paso, sus voces, sus ruidos y, sobre todo, su misterio. Nada es más turbador, más inquietante, más espantoso a veces que una ciénaga. ¿Por qué ese miedo que planea sobre esas llanuras bajas cubiertas de agua? ¿Son los vagos rumores de los cañaverales, los extraños fuegos fatuos, el silencio profundo que los envuelve en las noches tranquilas, o bien las brumas extrañas, que arrastran sobre los juncos una especie de vestidos de muertas o bien imperceptible chapoteo tan ligero, tan suave y más terrorífico a veces que el cañón de los hombres o el trueno del cielo, los que hacen que las marismas se parezcan a regiones de ensueño, a regiones temibles que ocultan un secreto incognoscible y peligroso. no de ella se desprende otra cosa, otro misterio más profundo y más grave, flota en las espesas nieblas, quizá el misterio mismo de la creación. Pues, ¿no es el agua estancada y fangosa en la pesada humedad de las tierras mojadas bajo el calor del sol, donde se agitó, vibró, se abrió a la luz, el primer germen de vida? Llegué al atardecer a casa de mi primo helaba como para partir las peñas. Durante la cena, en el espacioso salón cuyos aparadores, paredes y techo estaban cubiertos de aves disecadas con las alas extendidas, o colgadas sobre ramas fijadas con clavos, gavilanes, garzas, búhos, chotacabras, cernícalos, torzuelos, buitres y halcones. Mi primo, que parecía un extraño animal de los países fríos vestido con un chaquetón de piel de foca, me contaba las disposiciones que había tomado para aquella misma noche. Debíamos ponernos en marcha a las tres y media de la mañana para llegar hacia las cuatro y media al punto elegido para nuestro acecho. Se había construido en aquel lugar una cabaña con trozos de hielo para resguardarnos un poco del viento terrible que precede al día, ese viento cargado de frío que desgarra la carne como sierra. Las corta como cuchillos, las punza como aguijones envenenados, las retuerce como unas tenazas y la quema como el fuego. Mi primo se frotaba las manos. Nunca he visto una helada parecida, decía. Teníamos 12 grados bajo cero a las seis de la tarde. Fui a echarme en la cama en cuanto terminamos de cenar y me dormí al resplandor de una gran llama que ardía en mi chimenea. Al dar las tres me despertaron, me puse también una piel de cordero y encontré a mi primo Karl envuelto en una piel de oso. Después de beber cada uno dos tazas de café hirviendo, seguidas por dos copas de excelente champán, partimos acompañados de un guarda y de nuestros perros, Plongyong y Pierrot. En cuanto dimos los primeros pasos fuera me sentí helado hasta los huesos. Era una de esas noches en que la tierra parece muerta de frío. El aire helado se vuelve resistente palpable, del daño que hace, no lo agita la menor brisa, está fijo, inmóvil, muerde, atraviesa, reseca, mata los árboles, las plantas, los insectos, los pajaritos mismos que caen de las ramas al duro suelo y se ponen duros también, como él, bajo el abrazo del frío. La luna en su cuarto menguante inclinada sobre un costado muy pálida parecía desfallecer en medio del espacio y tan débil que no podía seguir adelante y permanecía allá arriba, sobrecogida también, paralizada por el rigor del cielo. Difundía una luz seca y triste sobre el mundo. Ese resplandor moribundo y maliciento que arroja sobre nosotros al final de su resurrección. Carl y yo avanzamos juntos, con la espalda encorvada, las manos en los bolsillos y la escopeta bajo el brazo. Nuestras botas, envueltas en lana para poder cambiar sin resbalar sobre el río helado, no hacían el menor ruido y yo miraba el humo blanco que formaba el aliento de nuestros perros. No tardamos en llegar a la orilla de la marisma y nos adentramos por uno de los canales de juncos secos que avanzaba a través de aquel bosque bajo. Nuestros codos, que rozaban las largas hojas con apariencia de cintas, dejaban a nuestra espalda un leve ruido y me sentí sobrecogido, como nunca lo había estado por la poderosa y singular emoción que provocan en mí las ciénagas. Aquella estaba muerta, muerta de frío, porque caminábamos por encima en medio de su pueblo de juncos secos. De repente... En el recodo de uno de los canales vi la cabaña de hielo que se había construido para reguardarnos. Entré en ella y, aún como teníamos casi una hora para esperar el despertar de las aves errantes, me envolví en mi manta para tratar de calentarme. Entonces, tumbado boca arriba, me puse a mirar la luna deformada que tenía cuatro cuernos a través de las paredes vagamente transparentes de aquella casa. Pero el frío de la marisma, helada, el frío de aquellas paredes, el frío que caía del firmamento, no tardó en penetrarme de una forma tan terrible que me puse a toser. Mi primo Carl se inquietó. —¿Qué le vamos a hacer si hoy no matamos gran cosa? —dijo. —No quiero que te acatarres, vamos a hacer un fuego. Y dio orden al guarda de cortar unas cañas hicieron con ellas un montón en el centro de la cabaña, en cuyo techo se practicó un agujero para dejar escapar el humo, y cuando la llama roja subió a lo largo del tabique claro de cristal, empezaron a fundirse dulcemente, apenas, como si aquellas piedras de hielo sudaran. Carl, que se había quedado fuera, me gritó, «¡Ven a verlo!». Salí y y me quedé estupefacto de sorpresa. Nuestra cabaña en forma de cono parecía un monstruoso diamante de corazón de fuego brotado de repente sobre el agua helada de la marisma, y dentro se veían dos formas fantásticas, las de nuestros perros calentándose. Pero un grito extraño, un grito perdido, un grito errante pasó sobre nuestras cabezas. El resplandor de nuestro fuego despertaba a las aves silvestres. Nada me conmueve tanto como ese primer clamor de vida que todavía no se ve y corre en el aire oscuro, tan deprisa, tan lejos, antes de que aparezca en el horizonte la primera claridad de los días de infierno. En esa hora glacial del alba, esa gritería ulliza llevada por las plumas de un animal... Me parece un suspiro del alma del mundo. Carl decía, «Apagad el fuego, está amaneciendo». En efecto, el cielo empezaba a palidecer y las bandadas de patos arrastraban largas manchas rápidas, pronto borradas por el firmamento. Un resplandor estalló en la oscuridad. Carl acababa de disparar y los dos perros se echaron a correr. Entonces, de minuto en minuto, tan pronto él como yo disparábamos rápidamente en cuando la sombra de una tribu volante aparecía por encima de las cañas. Y los dos perritos, Pierrot y Plongueón, jadeantes y contentos, nos traían unas aves ensangrentadas cuyos ojos todavía nos miraban a veces. Ya era de día. Un día claro y azul el sol aparecía en el fondo del valle y estábamos pensando en marcharnos cuando, dos pájaros, el cuello recto y las alas extendidas pasaron bruscamente sobre nuestras cabezas. Yo disparé. Uno de ellos cayó a mis pies. Era una cerceta de vientre plateado. Entonces en el espacio por encima de mí una voz, una voz de pájaro chilló. Fue una queja breve, repetida, desgarradora, y el animal, el pequeño animal salvado, se puso a dar vueltas en el azul del cielo, encima de nosotros, mirando a su compañera muerta, que yo tenía entre las manos. Carl de rodillas, con la escopeta al hombro, la mirada encendida la acechaba, esperaba que estuviera bastante cerca. —¿Has matado a la hembra? —dijo el macho. —¿No se irá? Cierto, no se iba. Seguía dando vueltas y lloraba a nuestro alrededor. Nunca un gemido de sufrimiento me desgarró el corazón como aquella llamada desolada, como el lamentable reproche de aquel pobre animal perdido en el espacio. A veces huía bajo la amenaza de la escopeta que seguía su vuelo. Parecía dispuesto a seguir su ruta solo a través del cielo, pero no podía decidirse, y pronto volvía para buscar a su hembra. —Déjala en el suelo —me dijo Carl—, se acercará enseguida. Y en efecto, se acercaba despreciando el peligro enloquecido por su amor de animal por el otro animal que yo había matado. Carl disparó. Fue como si hubiera cortado la cuerda que mantenía suspendida al ave. Vi una cosa negra que caía, oí en las cañas el ruido del golpe, y Pierrot me lo trajo. Fríos ya, los puse en el mismo morral, y ese mismo día regresé a París. Fin